Bueno, pues eh, tal y como ha comentado Elisa, soy la responsable por parte de INDRA del programa Torre Digital y en esta ponencia pues eh, os voy a contar un poco las tecnologías que están detrás de la Torre Digital. Eh, lo he estructurado la presentación en tres partes, bueno, en cuatro partes. Eh, la primera de ellas eh, es un poco, digamos, el background de por qué aparece la Torre Digital, eh, Qué evolución se ha seguido desde que alguien pensó que a lo mejor con unas cámaras se podía controlar un aeropuerto y hasta bueno, pues, ¿qué tipo de tecnologías se utilizan para, para desarrollar este concepto y cuál va a ser su, su o cuál se espera que sea su evolución futura? Bueno, esa visión está enmarcada tanto en el marco desarrollador como en el marco regulador. Comienza por el año 2005, en donde un instituto alemán comienza a hacer las primeras investigaciones, el Instituto DLR, y a, partir, a raíz de, de ese momento comienza un proyecto que se llama el Advanced Remote Tower, en donde eh, ciertos partners se juntan para, para empezar a investigar sobre algo que rondaba la mente de todo el mundo, sobre todo contando con que las nuevas tecnologías iban avanzando muy rápidamente. En paralelo, también aparece el programa CESAR, que, como sabéis, es un programa de ID financiado por la Comisión Europea, y sobre el año 2006 empieza lo que es la, su parte del concepto de definición. Entonces, en paralelo, ambos proyectos comienzan a ver como un punto en donde es importante analizar el concepto y desarrollarlo más en profundidad. En el momento en el que ya comienza el desarrollo, la parte de desarrollo del CESAR 1, pues se, se establecen... Tres proyectos, uno de la parte operacional y dos proyectos técnicos, donde se analizará en profundidad fundamentalmente el, la provisión de servicio de tráfico aéreo o de información de, de vuelo para un único aeropuerto desde un único módulo y puede ser una situación normal o en una situación de contingencia. Durante toda esta fase, desde el 2009 hasta el 2016, se desarrollaron, se, se hicieron diferentes validaciones y una de ellas fue en la que participamos eh, junto con AENA y EN AIRE en el aeropuerto de Gerona Costa Brava, donde se hizo una validación para una torre remota de contingencia. Se instaló un set de cámaras y se, se probó, eh, digamos, lo que sería el concepto de una torre remota simple, un único aeropuerto. A continuación, justo casi cuando estaba terminando César I, eh, comienzan eh, a aparecer las regulaciones, digamos, las directrices de EASA, ¿no? En donde podemos ver que se han, a, a día de hoy han salido dos, salió una en el año 2015 y otra actualizada en el año 2019. Paralelamente a eso, el, el grupo de Eurocae, bueno, Eurocae forma un grupo, el Working Group 100, de Remote and Virtual Tower, en donde eh, en el año 2018 se publica la primera... Eh, esta, eh, no, docu, perdón, documento estándar eh, tratando sobre las torres remotas y su tecnología. También, eh, una vez que termina el, el programa César 1, se ve la necesidad de seguir aumentando en la investigación de este concepto. Y en el CESAR 2020, que en este caso ya es un programa que pertenece a Horizonte 2020 de la Comisión Europea, se analiza la provisión de servicio de tráfico aéreo de entre dos y tres aeropuertos de forma simultánea o secuencial desde un mismo módulo y con un único controlador, unas herramientas de planificación que ayuden a esa gestión de múltiples aeródromos se comienza a hacer los, las primeras investigaciones sobre asignación dinámica de aeropuertos en el módulo y también se inicia el concepto de lo que se llama un centro de torres remotas. ¿Vale? Esa, digamos, compone la, lo que se llama la Wave 1 de César y ahora que ha comenzado la Wave 2 de César se va a seguir explorando sobre ese tipo de conceptos, sobre todo la parte del centro de torres remotas y la asignación dinámica de, de aeropuertos a los distintos módulos. ¿Vale? Pero en, ¿Qué es la torre digital? Bueno, como he comentado anteriormente, el concepto de torre remota surge en 2005 porque la evolución de los sistemas visuales eh, se empieza a ver la, la idea de incorporarlos a la aeronáutica. ¿Pero qué pasa con la parte de torres, es que uno de los principios eh, que se tiene que mantener según eh, el documento de, de ICAO, el documento es el 4.444, por procedimiento, es que se tiene que mantener la visión de la torre. Entonces, eh, lo que se propone es eh, desplegar un set de cámaras para poder llegar a controlar desde, una, desde una, un sitio remoto de la misma forma que controlarías desde una torre, una torre física. A medida que la tecnología progresa, pues la torre remota se va complementando y se le va integrando nueva funcionalidad, como por ejemplo inteligencia artificial, herramientas de apoyo, y es lo que ahora mismo conocemos como una torre digital, porque se le incorpora mucha tecnología para dar soporte al, al controlador eh, en, a la hora de desarrollar su trabajo. ¿Por qué utilizar este tipo de tecnología? Bueno, pues desde un primer momento se ve que, que, bueno, que permite al, a, un control, a un controlador de tráfico aéreo controlar más de un aeropuerto y desde un único sitio. Sobre todo en ciertos países, esto es muy importante porque hay aeropuertos eh, muy alejados de lo que sería un núcleo urbano. También se ve que es una alternativa mucho más económica de constru que construir una, una torre física. Además, eh, el hecho de poder incorporar información a la parte visual hace que el controlador eh, tenga una mayor conciencia situacional, algo que realmente se ve que es una mejora. Además, la tecnología avanza a tal velocidad que las cámaras ya son tan de, de alta definición y sensibilidad que permiten ver incluso mejor que el propio ojo humano, sobre todo en condiciones de noche o en condiciones de baja visibilidad. Y además pues, se introducen nuevos conceptos, como por ejemplo los prismáticos inteligentes, que hacen seguimiento de objetos y el poder incorporar a la parte visual una realidad aumentada. ¿Pero de qué se compone una, tor una torre digital? Pues desde el punto de vista de tecnología, se compone de dos, dos partes diferenciadas. Una que se encuentra en el aeropuerto y otra que se encuentra en lo que llamamos en el centro de control, que puede estar situado cerca de donde están la las cámaras o puede estar a kilómetros de distancia. En el aeropuerto que se instala una array de cámaras, que es lo que pretende es dar la cobertura o la misma cobertura que se vería desde una torre física. Desde el centro de control, que se pone un visual panorama o out of the windows, se puede ver de cualquier forma. Ese panorama lo que muestra es las imágenes que se recogen del aeropuerto, se integra junto con un sistema de control de tráfico aéreo para enriquecer esa información. Se le añade la parte de comunicaciones, lógicamente, como la que tenemos en cualquier torre y, además, los otros elementos que conforman una torre, una torre física al uso. Se le añaden, por ejemplo, el balizamiento o la, las impresoras de último recurso, el último recurso de radio, todos esos componentes se añaden a la torre digital porque al final tiene que ser lo mismo que lo que hubiera en una torre física. Estos elementos eh, son comunes y, bueno, pueden variar a lo mejor de un modo de operación a otro, pero en general se mantienen. Entonces, Dentro de la descripción de la solución tecnológica, lo primero que nos encontramos son varios retos. Hay muchos retos, sobre todo, asociados a la tecnología. Uno de los principales es el ancho de banda. El los streams de vídeo en general consumen mucho de ancho de banda y para hacer una cobertura de 360 grados se utilizan un, un orden de por lo menos siete cámaras. Entre las siete cámaras más las cámaras eh, adicionales que se incorporan para hacer ciertos seguimientos, pues eh, se consigue que tener un ancho de banda de unos 260 megas para un array de siete cámaras más tres eh, PTZ, ¿no? las Pantil Zoom Cámaras, que, que funcionan a, a modo de prismáticos y a, una, y a unos freis por segundos de 30, que son los que el ojo humano considera mm, normales para no ver la imagen a saltos. ¿Cuál es otro reto? Por ejemplo, el tiempo de sustitución de una cámara. Al final, eh, una persona que está en una torre de control es muy fácil, no solamente está ella, pero si se te rompe una cámara, ¿cuánto tiempo tardas en, en sustituirla? Pues hemos estimado que en una media de 60 minutos se puede, eh, se puede sustituir esa cámara y, de hecho, hay unos procedimientos de contingencia para que, durante ese tiempo que tarda la sustitución, no se pierda en ningún momento la visión del aeropuerto y además es económica porque siempre se utilizan eh, elementos COTS, de forma que es algo que podemos encontrar siempre en el mercado y no es algo que, que construyamos nosotros y, y quede obsoleto. Otra cosa importante, la limpieza de las cámaras. Ya sabemos que en las cámaras suelen acabar los pájaros, eh, arañas y cualquier cualquier bicho que, que le apetezca estar situado allí. Entonces, lo que hemos puesto ha sido una limpieza de cámaras automática que además se activa desde la posición de control, la puede activar el controlador en cualquier momento, de forma que esa limpieza te garantiza que lo que vas a ver es siempre eh, está en perfecto estado. ¿Qué más tenemos? El funcionamiento en condiciones de noche. Eso es muy importante. Al final, el ojo humano... Ve muy bien de noche y lo que hay que conseguir es que incluso con las cámaras vea mejor. La tecnología que tenemos ahora mismo de alta resolución y las mejoras de imagen que se incorporan con, mediante algoritmos en el sistema, lo que consiguen es que dura, en, en casi todas las condiciones climáticas en la, la imagen se vea perfectamente y se pueda distinguir cualquier objeto dentro del aeropuerto. Otra cosa muy importante con esta tecnología, la reducción del número de periféricos. Periféricos me refiero al ratón teclado. Hay, hay muchas torres donde aparecen eh, multitud de ratones y eso causa una confusión generalmente con el controlador que muchas veces no sabe cuál es el que tiene que coger o puede causar un grave, un, un grave problema de seguridad. Entonces, lo que hemos instalado nosotros es una función de escritorio extendido mediante la cual con un único ratón se puede gestionar todo, desde la posición de control hasta la parte visual. Luego, otra parte importante es la combinación de cámaras eh, la, la, para formar la panorámica 360. Eh, hemos tratado de que, de que se genere una panorámica lo más uniforme posible, sin ningún tipo de costura y que no esté limitada al 1-1. Es decir, lo, lo primero que se evaluó cuando estuvimos en, cuando se hicieron las primeras pruebas de César era que una cámara se tenía que mostrar en una única pantalla. La relación siempre era 1-1. Esa relación la, se ha roto. De forma que ahora podemos mostrar más cámaras en menos pantallas. Y eso nos ofrece una máxima configurabilidad del sistema y una escalabilidad muy grande, ya que de esta forma lo que podemos es jugar con ese número sin que sea tan rígido como era inicialmente. Pero ¿Qué nos podemos encontrar en un aeropuerto? Bueno, pues como he comentado antes, una de las partes que conforman la torre digital es eh, primero lo que está en el aeropuerto. Eh, el aeropuerto se sitúa generalmente un array de cámaras que conforman la panorámica de 360 grados. A esa panorámica se le añaden también cámaras especiales, como pueden ser las PTZ, que tienen una mayor resolución y un zoom muy específico, que pueden hacer un seguimiento de los objetos, pero seguimiento, seguimiento además, eh, autónomo. Seleccionando dónde quieres seguir o qué tipo de objeto quieres seguir, la cámara automáticamente lo sigue y no lo pierde. Luego, también, además, se le añaden las cámaras de, infrarro de infrarrojos. Estas cámaras, eh, la verdad que ofrecen una, una imagen muy, muy buena en, en condiciones de baja visibilidad y eso pues, eh, ofrece una mayor garantía de, de control. Aparte, el sistema que se ha, que se ha implementado tiene, un, tiene autocalibración de forma que incluso aunque sust se sustituya una cámara, las, eh, la, el, las restantes son capaces de calibrarse para que no haya saltos entre imágenes de cámaras. Es un sistema, como he comentado antes, muy flexible, que proporciona eh, los grados que necesitemos. Por ejemplo, hay aeropuertos que pueden necesitar solo 180 grados y hay otros que necesitan los 360 pues porque tienen circuitos visuales o por cualquier condicionante, que, por las propias características del aeropuerto. Además, se han elegido unas cámaras de PTZ que, son, eh, que pueden funcionar tanto en una velocidad muy lenta como en una muy rápida. De forma que rápidamente el controlador con un doble clic puede automáticamente señalar el objeto, hacerle zoom y hacerle seguimiento. Otra de las cosas importantes que también tiene que tener una torre de control ya por normativa es la, la pistola de señales. Eh, lo que se ha hecho con este sistema es montarla colimada y, y sobre las cámaras PTZ de forma que también con el mismo ratón puedes eh, actuar sobre ellas y, eh, y funcionan eh, a la misma velocidad y todo que, que las que funcionarían las cámaras PTZ. Esto por la parte del aeropuerto, pero claro, esto hay que trasladarlo a la parte de la sala de control. ¿Qué nos encontramos en la sala de control? Pues una presentación panorámica. La resolución que obtenemos ahora mismo es de 18.989 x 2.160 píxeles. Es una imagen de ultra alta definición en cinco monitores. En este caso, por ejemplo, siete cámaras las mostramos en cinco en cinco monitores. Las cámaras de PTZ las podemos mostrar tanto en una pantalla independiente como en una ventana independiente que se puede mover por, por toda la panorámica. Además, esa cámara, como he dicho antes, hace seguimiento de objetos. En el momento, por ejemplo, puedes decirle un área a la que tenga que seguir y cualquier objeto que entre en ese área lo va a seguir. Lo va a seguir y no lo va a soltar hasta que no lo pierda en algún momento porque desaparezca de la imagen, no va a soltar ese objeto. Además, sobre la panorámica, como ha indicado, eh, la torre digital, la parte positiva que tiene es que puedes incorporar la información. ¿Qué tipo de información? Pues, por ejemplo, eh, lo primero que se pensó cuando se hicieron las primeras pruebas fue en información meteorológica. Al final, el controlador de torre, eh, lo primero que le tiene que dar es el QNH, dirección del viento, intensidad. Entonces, ese, esa información es eh, una forma de que esté muy disp o sea, disponible y, y que se pueda ver de un vistazo. Otro, otro elemento que también consideramos que, que se podría ser de muchísima utilidad para el controlador era eh, meter las, eh, lo que son las etiquetas de plan de vuelo, de forma que se fusiona la imagen, los píxeles que se ven en la imagen se fusionan con la información de plan de vuelo y, te genera, y, y además obteniendo toda la información genera las etiquetas. Las etiquetas que al final, pues de un vistazo, sabes cuál es el avión, qué información tienen y no tienes que, que buscarlo en dos sistemas. Está replicado. Además, eh, teniendo la panorámica y gracias a la, a la información, digamos, a la tecnología que va detrás de esas cámaras, se pueden sacar puntos eh, puntos calientes, o ¿no? digamos, los, los puntos eh, críticos del aeropuerto, intersecciones de pista, por ejemplo, se pueden sacar en ventanas de forma que también se puede hacer zoom sobre ellas, sobre la misma panorámica o sacarlas a una, a una ventana independiente, de forma que esa, esa información está disponible y, y le ofrece más seguridad a, a la hora del control. Y además, eh, las, los modos de mejora de imagen, que al final, pues cuando tienes contraluz, cuando tienes nubes, cuando cuando empieza a oscurecer, sobre todo orto o caso, esos son las, las, los momentos del día más críticos, eh, los algoritmos de mejora de imagen consiguen que esa imagen, eh, finalmente tú la veas como si no pasara nada. Nunca se va nunca se va a ver en la cámara un, que te vayan a deslumbrar y de esa forma no la, no puedas ver. Eso en una cámara no va a pasar. Además, eh, se ha implementado también una, una posición para monitorización y, y configuración que permite... Eh, parametrizar todos los elementos, desde la obturación de la cámara, los, eh, el balanceo de, de blancos, todas las características de la cámara se pueden tocar desde esa posición. Además, te permite eh, generar patrones, establecer cuáles son los, los hotspots, digamos las ventanas de puentos calientes que, que necesites, eh, preajustes de la cámara. Si quieres hacer mm, líneas o de contorno, por ejemplo, quiero remarcar la pista, para que durante ciertos momentos yo la vea de otro color o, o, o no quiero ver un edificio y lo quiero poner todo negro pues por seguridad a lo mejor, porque, pues porque no, no necesito verlo. Pues todas esas cosas se pueden hacer a través de la posición de, de supervisión y, y se puede habilitar y deshabilitar cualquier elemento que haya en el sistema. Y para hacer todo esto, ¿qué es lo que necesitamos en el CPT? Pues al final máquinas, máquinas, procesadores visuales que reciben las imágenes de vídeo, procesan las imágenes y realizan dete la detección y seguimiento, unos procesadores de presentación que al final son las que nos, nos presentan la imagen en la, en la panorámica dentro de, de, dentro de nuestro módulo que realizan la corrección de la geometría, como he dicho antes, autocalibran todas las, las imágenes y ofrecen que se pueda hacer eh, esa visualización en el menor número de pantallas posible. También tenemos unos servidores de PTZ que se, que se dedican exclusivamente a hacer las funciones de seguimiento de esos objetos por, toda la, por todo el visual, en el caso de que lo necesitemos, y también eh, los procesadores de, de seguimiento y de detección, porque una de las cosas que se ha incorporado es la inteligencia artificial, de forma que el sistema sabe reconocer que un avión es un avión, por la forma que tiene, independientemente de por qué vista lo, lo veas, si, si es en planta, de frente o lateral, el sistema sabe que eso es un avión, igual que sabe reconocer vehículos y personas. Eso es bastante importante, sobre todo porque a la hora de evitar, por ejemplo, que una incursión en pista no deseada de un, de un coche, eh, el sistema es capaz de detectar y alertar al controlador que, que eso está pasando. Digamos que eh, la parte positiva también de la torre digital es que se ha, llegado, ha llegado al punto en donde puede servir como un sistema de vigilancia. Digo cómo, no es un sistema de vigilancia, pero ofrece esa, esa parte de, visual de, de que, que, bueno, que, que realmente es muy necesaria en, en, en las operaciones de, de tráfico aéreo. Aparte, una de las cosas muy importantes en la tecnología o en la parte de la torre digital es la fiabilidad y la disponibilidad del sistema. Este tipo de sistemas en general requieren poco mantenimiento y se trata de evitar cualquier pieza móvil porque, para evitar que la mecánica sea un problema. Aparte de eso, eh, se aplican eh, o se, se ha diseñado de una forma que eh, se tenga redundancia en puntos críticos, como por ejemplo en las cámaras panorámicas en donde si una cámara panorámica falla, una de las de la RAID 7, por ejemplo, eh, la cámara PTZ es capaz de focalizarse o de encuadrarse en la cámara que ha, que ha fallado y ofrecer esa imagen, se autocalibra con el resto para ofrecer esa imagen durante el tiempo que dura la, la sustitución de esa cámara. En el momento que esa cámara es sustituida, la PTZ se desvía vuelve, a su, vuelve a, su, a su trabajo y la cámara eh, que se ha sustituido se autocalibra con el resto. Aparte, para evitar un fallo completo del sistema, pues eh, se, hace una LAN, se ha propuesto LANs redundadas, de forma que todos los ordenadores de, disponen de interfaces duales que están eh, gestionados por un protocolo LAN delimitador. y Además, los servidores se han diseñado de una forma que tengan alta disponibilidad tienen triple redundancia y tienen un sistema de quórum, de, de votación, de forma que o el fallo de uno o dos procesadores hacen que entre ellos se, se autobalancen para que eso eh, continúe dando servicio. Y podemos ver lo que sería una arquitectura... Básica de un sistema en donde tendríamos en la parte de en la parte de aeropuerto lo que es el set de cámaras que se transmitirían a través de una lana o de fibra óptica o de una red eh, hacia el centro de control, hacia el módulo donde ahí se tienen que mostrar las imágenes. Entonces, esas imágenes son procesadas por los, los servidores que he comentado anteriormente. Las imágenes de la PTZ también son procesadas y el seguimiento de objetos, el servidor junta todo y lo unifica en la, en la pantalla panorámica. Aparte, se integra toda la información que provenga del sistema de tráfico aéreo, toda la meteorología, toda la parte de plan, información de plan de vuelo y alertas, de forma que se puedan mostrar en el visual si lo desea el controlador. Lógicamente, esto es cuestión de gustos. El sistema lo permite, hay ANSPs que prefieren una imagen limpia, que no donde muy pocos elementos se muestren en la parte visual y hay otros que prefieren que esa información esté disponible eso es algo que se permite aparte también este sistema necesita o bueno permite la grabación de pantalla porque al final eh, esto es un elemento fundamental a la hora de, de que haya un incidente y tengas que reproducir igual que se reproduce eh, lo que ocurre en la posición de control se reproduce lo que se ha visto. En, en las pantallas, de forma que se puede unificar la información y establecer ese análisis. Pero esto lo que he contado, digamos, es la parte de un sistema básico, o sea, es un sistema donde tú puedes ir ampliando, eh, ampliando aeropuertos. Pero, ¿cuál es la evolución del concepto? Bueno, como he contado al principio, eh, lo que se hizo en CESAR 1 era lo que, lo que se ha llamado un RTM, un Remote Tower Module. Es la provisión de, de servicio de tráfico aéreo para un único aeródromo, donde se puede hacer en condiciones eh, que sea de modo de contingencia o puntuales o de forma permanente. ¿Qué se evaluó en CESAR 2020? En la parte de... En la parte de multitorre lo que se hizo fue que varios, varios partners, digamos varios eh, contribuyentes de, de, del, del proyecto eh, hicieron distintas pruebas. Entre ellas eran eh, entre dos y un máximo de tres aeropuertos a ser controlados por un único controlador. Eh, la problemática que tenía eso, sobre todo cuando no se hacía de forma secuencial, sino de forma simultánea, eran eh, los movimientos simultáneos que se podían dar dentro del aeropuerto. La verdad que los, eh, los resultados que salieron de las distintas validaciones eh, nos sorprendieron porque, en general, el controlador es... Eh, Digamos que rápidamente coge eh, los patrones para poder revisar todas las imágenes y llega a un punto que los movimientos simultáneos, eh, aunque, te, aunque tienen cierta complejidad, es verdad que, que se vio que son o sea, que son capaces de llevarlos a cabo. Es verdad que esto requiere muchas pruebas y hay que, y hay que analizar muy bien qué tipos de aeropuertos son los que se pueden combinar. No todos son combinables. Por ejemplo, no puedes combinar aeropuertos donde, eh, digamos, eh, la parte el layout, digamos, lo que vayas a ver, sea igual en los dos sitios porque eso puede llevar a confusiones. Entonces, digamos que todo ese análisis es algo que sigue evolucionando en la parte de, en la parte de César, porque eh, es muy importante que, que, se, que la seguridad, digamos, el safety, eh, esté muy controlado en este, en este tipo de, en este tipo de, de concepto. ¿Vale? Y una de las cosas que ya, eh, digamos, eh, va evolucionando o lo que ya en César es lo que ya se está viendo, eh, que parecía futuro pero no es tan futuro, es que diferentes grupos de, de módulos, tanto si son simples como si son múltiples, se empiezan a agrupar en centros. Estos centros, como por ejemplo, bueno, ha salido relativamente hace poco eh, el centro de control de, de Buda de, de Noruega donde eh, la intención de, de Avinor es controlar eh, los 43, creo que son, aeropuertos que tienen Noruega, salvo los dos importantes, que son eh, Gardermoen y Bergen. Eh, el resto de aeropuertos eh, tienen previsto controlarlos desde, desde un único centro remoto. De momento son aeropuertos... Uno a uno, un controlador, un único aeropuerto, pero ya están en pruebas para hacer eh, aeropuertos múltiples. Y supongo que esto es algo que, que, aunque pensamos que no iba a llegar nunca, va a llegar más pronto que tarde. Y creo que, bueno, que, que lo iremos viendo en un futuro cercano. Y, y bueno, hasta aquí os puedo contar la parte de, de la tecnología.